derechito a Luisa somos RSCine y en esta ocasión especial vamos a estar jugando un par de partiditas del Pokémon juego de cartas coleccionables online, el TCG online de Pokémon que de poco va a ser cambiado por una nueva versión que ya está funcionando en formato de beta abierta para México y para Canadá pero bueno, mientras tanto vamos a seguir incrementando nuestro mazo, vamos a seguir sacando más sobres vamos a abrir varios sobres de las colecciones más recientes y más copadas pero, pero antes vamos a estar jugando partiditas con algún parte de decks de tipo agua para poder completar las misiones. Los desafíos diarios que tenemos para esta ocasión. A ver qué tenemos. Ahí está cargando. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que completar? Tenemos puños voladores, tenemos que conseguir 1000 puntos de daños a pokémones rivales con nuestros pokémon tipo lucha, ya lo estamos medio completando. También tenemos río revuelto, donde tenemos que conseguir 10 cartas de evolución de tipo agua, seguido por otro que tenemos que hacer, el huracán, que son 1000 puntos de daño a pokémones rivales con pokémones de tipo aguas. Mientras tanto se van a ir desbloqueando más y más cositas mientras más desafíos completemos. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo. Vamos a echarle un vistazo a, nuestras, a nuestra colección. A ver cuáles son los sobres que abriremos por ahora. Na, na, na, na, na. Cuáles son los sobres. Los sobres que tenemos para abrir. Ahora son. Tenemos 5 cofres infrecuentes, o 4 creo. Tenemos la serie espada y escudo, astros brillantes. La serie espada y escudo, cielos evolutivos, tenemos ahí uno chiquitito. Tenemos un par de estilos de combate, también de golpe de fusión. También tenemos a reinado escalofriante que tiene muy buenas cartas psíquicas. Y por último tenemos varias de escudo y espada de... Mmm, resplandor astral es mm, resplandor astral este está bastante bueno, me recontra sirve pero bueno, vamos a ir directamente por los versus vamos a jugar un poco con los versus a ver qué clase de retadores nos encontraremos mazo de aguas tenemos por ahora abismos ocultos con Kyogre, tenemos cañón torrencial con blaze toys, el mazo donde blaze toys le suma un montón de energía de tipo agua a todo tu masito a todos tus otros Pokémon. otros de agua tenemos Mm, déjame ver, déjame ver. ¿Qué otro de aguas hemos desbloqueado por ahora? Bueno, el inicial es el Profundidades Ocultas que tenés ahí a un Articuno, tenés un Lapras, tenés tus Pokémones básicos con el cual, con lo que vos empezás a jugar recién este juego online. Pero bueno, en esta ocasión vamos a darle chances al Abismos Ocultos. A ver qué es lo que nos resguarda, qué es lo que nos repara ahora en los siguientes duelos. Y si no, señores, y si no, después de estas partiditas con la baraja temática, podemos jugar, podemos armar un mazo de agua con las cartas que ya tenemos ahora. Bueno, vamos a enfrentarnos al Joker 57590 con su masito de tipo tierra. Uh, vamos a ver, vamos a ver. No, es un mazo de tipo hierba al que tiene el oponente, el Joker5759.0. Ahí pidió el lanzamiento de moneda. Vamos a ver qué perdió. Así que nosotros elegimos arrancar. ¡Claro que sí! ¡No! ¡Lo eligió él! ¿Cómo es que perdió y lo eligió él? ¡No tiene sentido! Bueno, vamos a meter a Pabrá papá o a Piplop. Vamos a meter a Saido para confundir al oponente, ya que nuestro Piplop tiene. necesita sí o sí tres energías para atacar. Recuerden que la estrategia de Piplop y de, y de Empoleon es que cuando vos lo evolucionás a Empolion con una sola energía puedes usar cualquiera de los ataques de sus pokémones previos. Vamos a ver... Tanarana. El oponente tiene a Pansage y tiene a Chespin. Ahora sí, arrancó poniéndole una energía. Va a poder robar una carta en el siguiente turno, pero nosotros no vamos a dejar que eso suceda. Vamos a ponerle acá una energía a nuestro Psydoc. Vamos a agarrar tres cartas en esta ocasión. Ya que tenemos acá ya el embolio, ya, uh, ya tenemos a Goldduck para evolucionarlo después. Y empezamos con un pequeño arañazo. Te voy a arañar la mejilla, pequeño fan o sea, mm. El oponente puede hacer, digamos, a ver. No, yo tengo debilidad contra los tipos plantas. Yo tengo, no, tengo debilidad contra los tipos plantas. Y ella está cargando su Zidot. Y ahí tiene spin Vamos a ver. Ah, decidió agarrar una carta. Bien, bien. Bien, no cargó energía, entonces no nos va a atacar. ¿Qué más tenemos? Vamos a cargarle otra energía más a nuestro Psyduck Vamos a meter a nuestro Golduk. Ahora, nuestro Golduck puede hacer bucle de energía con 80 de daño. Pero, ¿qué hacemos? Antes vamos a activar a Vito y Leti. Vamos a cambiar las cartas de nuestra mano. Y nos dejó ganar. Ganamos nuestra primer partida. Y, ¿qué hay en nuestra caja sorpresa? 25 poke pesos, 25 poke pesos y pudimos hacer una sola evolución. Vamos a continuar, pudimos hacer poquito daño, pero sirvió. Algo de daño me sirve. Y recuerden que en esta ocasión el Pokémon para destrabar es Mold 3 de Galar B. Ya estamos acá en la segunda fila de recompensas versus. Y la última carta. Nosotros tenemos la versión arcoís, pero está buenísima la sofora que te recontra sirve. Así que vamos a ver si llegamos. No creo que lleguemos ahora, pero para después seguimos con Abismos ocultos. A ver qué clase de rival nos toca ahora. No, nos toca el masito, el masito que tiene ahí a Dragonite, que es muy potente. Dragonite y tiene a Tundurus y a Land No, Landorus, no. Tiene a Tornadus y a Tundurus, que es un dúo muy salvaje. Muy salvaje. A ver, vamos a ver. ¿Qué, qué onda? ¿Qué onda con la conexión hoy? ¿Qué onda, Telecentro? ¿Qué onda, FiberTel? ¿Qué onda? No, no, no te vayas a cortar ahora. ¡Claro que no! Vamos a ver si sobrevivimos, y parece que no sobrevivimos, así que continuamos con otro duelillo más, otro duelo más, otro duelo más, no podemos perder, tenemos que completar sí o sí, algunos de estos, algunas de estas partiditas, de estos desafíos de tipo agua. Vamos a cargar el siguiente duelo, contra quien nos enfrentamos. Contra un mazo de Silvion de Orlafete. Orlafede podrá vencernos con su mazo de hadas. Mira qué buena moneda de Lucario. Mira qué buena moneda tiene. Me copa bastante. Las monedas son geniales. Son geniales de coleccionar. Pero como son las monedas de por sí de todo el mundo. Pero... Pero son un poquito caras, así que el que la tenga, no la cambies por nada menos que la tengas repetida porque después te va a costar recuperarla. A ver, nuestro Pokémon que tenemos acá es Fionny. Fionny nos conviene tenerlo en la banca para poder activar su efecto, su succión remolino. Pero bueno, en el primer turno no podemos activar las cartas de partidario. Pero ya en el segundo seguramente usemos una Cynthia porque esta mano está muy vacía señores muy vacía y solo podemos hacer 10 puntos de daño con golpe de lluvia ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? metemos acá una energía terminamos dándole hecho a esta partidita y el oponente tiene un gelmet que también nos hace daño a nuestro tipo agua que tiene habilidad contra los tipo hierba y tiene un nullbat en la banca y otro gelmet también para activar su ataque a saltar lanza una moneda y uy salió cara y causa más daño que se duplica causando unos 40 de daño nosotros vamos a meter nada qué difícil decisión confiar tres cartas o oh... no no directamente vamos a activar a Cynthia porque esta mano esta mano no nos conviene tenemos que conseguir a Empoleon ahí lo tenemos a ¡Pimplop! pero no tenemos a Piplop no Vamos a activar Golpe de lluvia, entonces. ¡No! Pero me acabo de dar cuenta de algo. Me acabo de dar cuenta de algo terrible. No nos ataca y ya perdimos porque no tenemos pokémones en la banca. Recuerden eso. Si no tenés un pokémon en la banca y tu pokémon activo pierde, ¡se terminó! ¡Se terminó! ¡Se terminó para nosotros! ¡Se terminó para ellos! ¿Me rindo no me rindo? ¡No! Porque todavía hay esperanza. ¿Cómo es que no nos hizo tanto daño? Porque su moneda dio cruz y su ataque no dio tanto efecto. Vamos a meter a Aipon. Vamos a ver qué podemos hacer. Este efecto está bueno, pero no sé si se me termina el turno del usarlo. Así que vamos a activar a. Vamos a ponerle energía primero a nuestro Aipon. Vamos a activar a Vito y a Leti. Y pon todas mis cartas de mi mano para sacar 5 cartas de la baraja. A ver, me toca a Piplop. Con el bosque verde, una vez durante el turno de cada jugador, ese jugador puede descartar una carta de su mano. Si lo hace, este jugador busca en su baraja una energía. La enseña y lo pone en su mano. Vamos a activar bosque verde. Ya o sea, acá estamos. Vamos a activar cambio para no perder a nuestro. A nuestro pequeño Fioni. Y vamos a atacar con... ¡Cola presurosa! No. Vamos a activar cola presurosa. Pero no podemos atacarlo en este turno. Mm. Vamos a activar succión de remolino. Ya que estamos. A ver. Nos vamos a deshacer del Pokémon del oponente. Y nuestro Fioni se va al mazo. Así que todo el daño que tuvo se perdió. Se perdió completamente. Y ahora sí. Vamos a... A ver, veamos. Bosque verde. Voy a quitar a nuestro Tilo. Vamos a buscar una energía. So. Mientras tanto revisamos si en nuestro mazo. ¿Qué Pokémones tenemos? Podemos revisar qué cartas tenemos acá que no estén dentro de la pilita de cartas de premios. Tenemos una energía. A ver qué más podemos hacer. Podemos retirarnos, pero no. Terminamos el turno. Orlafede. Orla de ahora con su mazo de Silvio nos puede ganar acaba de poner a un Eevee que tiene la habilidad de evolución de energía y así directamente va a tratar de evolucionarlo en Silvian o me parece que en este masito tenías tenía otro Pokémon a ver primero activamos a Vito y Leti para cambiar nuestra mano después metemos otro Piplop y tenemos a Kyogre que tiene la habilidad Crecida acuática, une dos energías de tu pila de descartes a un de tu Pokémon. Tiene después remolinos de olas. Bastante copado, me sirve, me sirve, me sirve. Pero no tiene energía, así que empezaremos atacando con. Bofetón cola. Vamos a atacar al oponente con un pequeño bofetón cola. El oponente tiene entonces este Eevee para activar Evolución de Energía Y ahí lo evolucionó, lo evolucionó en un Silvion Que tiene la habilidad Sin y Eco Boss Para Eco Boss necesita tres Energías, una de Hada y dos normales Pero mientras tanto nos sigue atacando Shelmet Mientras tanto nos ataca Shelmet y nosotros decimos no, vamos a poner acá a Kyogre Vamos a activar la Carta de Lilia Metemos otro Kyogre en el campo. Vamos a... mira, voy a cambiar a este Ipon porque no me conviene. No hace mucho daño este Ipon A menos que lo evolucione. Entonces ahora sí. Ahora sí puedo activar crecida acuática. Y voy a unir aguas a nuestro Kyogre. ¡Wow! ¡Wow! Le metemos dos cosas de agua a Kyogre. Si conseguimos una carta... A ver, no. Voy a tratar de cargarlo de energía... En el siguiente turno también, nos queda acá una sola Pero para el oponente activo la carta Reportero de combates para igualar la misma cantidad de cartas que teníamos en mano Para alimentar a su Silvium con una energía de hoja Y a ver qué más, qué más podemos hacer, vamos a cargar primero una energía a Kyber Vamos a, a ver, activamos patinadora para descartar una carta en nuestra mano y robar dos cartas o activamos Club de Fans Pokémon no, vamos a activar Patinadora vamos a descartar esta de agua así tenemos dos energías para cargarlo directamente vamos a meter a... a, a Pyukumuku, tiene el poder de Puño Sorprendente metemos acá a Pyukumuku y vamos a... Tar, tar, tar, tar, crecida acuática para alimentar a cuál de los dos a cuál de los dos nos conviene nos conviene a Pyukumuku en el 7 turno directamente ponemos una energía de en la mano a nuestro Kyogre Pero necesitamos una carta para cambiarlo de lugar El oponente a ver qué puso, puso a Bellsprout Ah no, a Bellsprout Con látigo cepa y desarme ¿Qué más podemos hacer? Podemos alimentar a ver A Pyokumoku, a Kyogre, a Piplop Podríamos alimentarlo, ya que puedo hacer este ataque de 80 directamente, ya que por ahora no lo podemos evolucionar. Pero, ¿qué otra opción más tenemos? Porque a ese Silvio lo queremos bajar, sí o sí. A ver, 40 de habilidad. Hasta ahora no perdimos ni un solo Pokémon, pero, pero, pero necesitamos atacar, atacar y atacar. A ver. Mm, veamos. Pongo una energía acá, acá, y a ver activo patinadora activo comunicación Pokémon me voy a deshacer de este iPhone y metemos a este pimplop que lo necesitamos vamos a meter a pimplot por acá vamos a a ver qué podemos hacer crecida acuática Aquí quien alimentamos a nuestro se puede alimentar a sí mismo pero con una sola energía que tenemos en la mano necesitamos deshacernos de estas energías que tenemos en la mano para continuar el oponente sigue alimentando a su silvio que tiene el poder de eco boss durante tu próximo turno el ataque eco de este Pokémon hace 50 puntos de daño más. Está bien, es como que va subiendo el poder de ataque. Bien, metemos una energía más o metemos a nuestro Empoleon. Ahí tenemos Empoleon, acá tenemos entonces a nuestro Kyogre. Ya tenemos al otro Kyogre ahí cargado. Tenemos a nuestro Pikumuku que necesita una energía más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a. Agarramos más cartas. Comunicación Pokémon, me voy a deshacer de este Golduck Y lo voy a cambiar por un... Pimplop más, por otro Pimplop Lo metemos acá Y empezamos el contraataque señores Vamos a arrancar con... ¿Cómo? ¡Para! ¡No! Todavía me faltaba una más Todavía me faltaba una energía más para Kyogre Ah, cómo me dormí Cómo me dormí acá Pero bueno, vamos Por el siguiente turno le dimos sin querer un turno al oponente Y eso nunca hay que hacer, señores Porque nos hace 40 de daño Nos hace 40 de daño Y ya perdimos a nuestro primer Kyogre Mmm. mmm, Qué difícil, señores. A ver, veamos las cartas del oponente. Tiene Noibat con 60 puntos de daño. Tiene Selmet con 60 puntos de vida. Zillion con 90 de vida. Y Vespro con 50 de vida. Ahora sí, voy a poner acá y voy a ver... a el club de fans Pokémon para... Cada vez nos quedan menos cartas en, en el campo. Vamos a meter a este. A este y a este. No, estos dos. Y ahora sí, vamos a remolino de olas, en el siguiente turno vamos a perder a Kyber, claro que sí, pero ya empiezan los contraataques, ya empezamos a contraatacar. El oponente que hará mientras tanto, a ver, su. Silvian tiene 90 de vida, ese es el lado bueno, podemos atacarlo con otro Kyber, voy a ver mientras tanto Yucumuku, puño sorprendente, tu rival y tú jugás piedra, papel o tijera. Si ganas tú, este ataque hace 60 puntos de daño más. Ah, 120 de daño puede hacer. Hmm. Para Axel Gore, si o sí si necesitamos hacerle 80 de daño. ¿Qué técnicas tenemos con Empoleon? Vamos a ver. Vamos a ver qué técnicas tenemos. Podemos usar Sambullida directa, que hace 100 puntos de daño. O Bloqueo Bruja. Yo te digo que vamos por. Sí, vamos por bloqueo burbuja, ahora metemos una energía por acá, metemos a nuestro side dog, uh, a ver qué más, qué más, qué más. Vamos a activar recordar y tenemos acá bloqueo burbuja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No mira, me... este Pokémon puede que no sufra daño. Re... ¡No! ¡Se protegió Axel Gord con su efecto! ¡Axel Gord ¡Se protegió! <risa> y ahora, ¿qué hacemos? Va a tirar otra moneda. ¡Nada, nada, na. Lo ponen a ver. Golpe de recuerdo. Si se inflige cualquier daño este Pokémon por ataque durante poste próximo un turno de turbal, lanza una moneda. Si sale cara, evita ese daño. Sí o sí le tenemos que ganar. Sí o sí le tenemos que ganar porque, a ver, tenemos debilidad con el trueno Bien, tenemos un turnillo más para sobrevivir Pero, tenemos que ganarle Y vamos a ganar, no se preocupen Metemos a nuestro Bien, a nuestro Ambipon en el campo Le metemos otra energía a él Metemos a nuestro Golduck, lo evolucionamos y ahora sí, a recordar, con bloqueo burbuja, pero ¿cómo? Sigue tirando monedas y sigue ganando, no, eso es injusto juez, eso es injusto, activa patines para sacar más cartas para su mano, eso es injusto, ¿sabes qué? Voy a activar otro poder. Voy a activar... Zambullida directa para atacar a los que están acá. Tendría que haber hecho eso. Tendría que atacar a los que están acá. Y utiliza nuevamente golpe de recuerdo. Ya me está haciendo enfurecer. A, quién? a ver, veamos. Sí. Ah, Piokemoku. Piokemoku, recordar. Y vamos a activar Zambullida directa contra... Contra Bellsprout. Ahora sí. <ríe> Todavía podemos resistir un turno más. O sea, en el siguiente turno podemos elegir. Activar otra Zambullida directa o... Tratar de atacar a Axel Gore. Pero sí, estamos perdiendo turnos. Estamos perdiendo turnos por no atacarlos anteriormente. Vamos a ver si... No, la suerte todavía no nos acompaña. Vamos a alimentar a nuestro... A nuestro Volduk, Claro que sí. Pero... ¿Qué pasó? Ah, el pueblo se quedó sin energía. ¡Claro! ¿Cómo es que nos olvidamos de esto? ¿Qué hacemos? Activamos Bosque Verde. No, de momento no. Estamos bastante dormidos, por lo visto necesitamos mejorar. Necesitamos seguir jugando con más masitos de agua con el mazo de Kyogre para que no nos suceda esto. En este turno ya perdemos a nuestro Empoleon con un ataque de 40 de Axel Gore directamente. Ahora activa interruptor de energía para mover sus energías. Y alimentar a su Bellsprout, que puede hacer desarme. Pero qué hacemos? ¿Qué hayamos? Vamos a tener que esperar. Vamos a poder ganarle en el siguiente turno. Porque ahora quedamos empatados, lamentablemente. Empatados. Y voy a atacarte con. A ver, ¿qué hace lanzamiento de Shao Shao? hasta dos cartas de tu mano. Este ataque hace 60 puntos de daño por cada carta que hayas descartado de esta manera. Sí, vamos a meter a. A, a Ya, Ya me cansé. Ya me cansé. A ver, ¿qué podemos meter? Podemos meter a este Piplop podemos meter otra energía más a Goldux para que haga un ataque de bucle de energía y bueno, ya se nos están acabando las cartas de la mano, vamos a lanzamiento Yao Yao, voy a tirar a este pequeño y a este pequeñito de acá y atacamos, bien ahora sí, se va Axelgor, se va de una vez qué carta más complicada me recuerda Rápidas que también, que Rápidas puede tirar una moneda y en el siguiente turno no sufre ningún daño. El Rápidas que está en uno de estos mazos. Pero muy bien, bien, ahora tenemos a Silvion. Silvion, la carta as de su mazo contra nuestro Kyogre, que seguramente en el siguiente turno vamos a tener que enfrentarlos cara a cara. Ah, mira, tiene un Glefire y también, tipo Hada, bastante lindo el mazo. Este mazo, por ejemplo, que es de tipo Hada, lo puedes complementar con los Gardevoirs, que son de tipo Hada, que están bastante buenos. Metes a un gardewa Mega y metes al Gardevoir, que es Gardevoirs también, que es tipo Hada. ¿Qué hacemos? ¿Activamos la carta de Cintia. No, nos quedamos con pocas cartas en el mazo. Voy a evolucionar a nuestro pequeño Primplop. Voy a activar, a ver, tiene 90 de vida. Hmm, voy a activar Cambio. Y vamos a pelear, vamos a pelear con remolino de oro de olas. Solamente voy a descartar este pequeño, esta pequeña energía especial. Faltan dos. Dos batallas más. Dos Pokémon más para bajar y listo. Ganaremos. O perderemos. Perderemos por tener pocas cartas en el mazo Todo eso lo veremos a continuación. Hmm, Golduck Es buen Pokémon Golduck Se parece a un Ornitorrinco A un Ornitorrinco con ataques psíquicos A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos una energía más? Sí, Por usar contra Kyogre Y vamos a activar Remolino de Olas Chao, Bellsprout Y nos queda solamente una carta, una carta premio para el final, una carta premio para terminar esto. Podríamos sacar con Pyukumuku, a ver cuántos puntos de vida tiene el oponente. 90 puntos de vida. Podríamos atacar con Golduck So. Golduck Golduck tiene 80. Hace 80 de daño. Necesitamos más poder. Podemos activar. Bueno, podemos activar el poder de Ambipon, Eso puede ser, claro que sí. Y bueno, son ambos tipos normales, así que no hay ningún problema Show Vigoroth En este mazo estará la evolución de Vigoroth A ver, tiene ahí Slackut que evoluciona en Vigoroth Pero tiene la evolución Después tenemos acá Tornadus, que tiene 110 de vida ¿Le sirve? Bueno, no a... no ¿Qué hará el oponente? Acabo de buscar otra energía, capaz activando el efecto de Bosque Verde, pero ¿qué hará? Hmm. Necesito sí o sí una energía, así que voy a activar el efecto de Bosque Verde, descarto Club de Fans de Pokémon Sacamos una de las últimas dos energías que quedaba en el masito Lo ponemos en nuestro Kyogre Y ahora sí, Tatakae, tata el querido Kyogre Con 130 puntos de daño y sí, se hizo muy larga, se hizo re larga la partida, pero pudimos ganar, pudimos ganar este enfrentamiento contra un deck que tenía varios Pokémon de tipo hierba. Ahí destrabamos una caja misteriosa que tiene 50 pokepesos. Conseguimos hacer parte de este desafío y en el siguiente ya hicimos más de la mitad, falta. Todavía falta un poco más, pero podemos continuar. Y de a poco vamos llenando esos 330 puntos de energía que necesitamos para poder tener la recompensa del cofre misterioso. Del cofre infrecuente. Pero bueno, nuestro siguiente... Che, ¿qué onda? ¿Todo lo más del oponente son de tipo hierba? ¿Vamos a estar perdiendo, teniendo desventajas desde el principio? Vamos a enfrentarnos a Lord Shrek 80-70 que arranca tirando la moneda. No el pequeño Pokémon mono. Nosotros partemos. El oponente decide si arranca él o arrancamos nosotros. Arrancamos nosotros para que atacarnos ya desde el primer turno. Pero no tenemos ni un solo Pokémon, así que vamos a tener que cambiar la mano completa. El oponente decide ver qué Pokémon activo dejar en el campo. Me gusta, me gusta bastante el fondillo que hay del campo de juego. De un lado del color rojo, del otro del color azul. Y de fondo varios sellos de pokebolas que apenas se notan si lo ves de lejos. Uh, bastante copado. Vamos a meter a... A Pyukumuku. Vamos a meter a Pyukumuku adelante y vamos a poner en la banca a nuestro pequeño Piplop, así sobrevive dos turnos para poder evolucionarlo en Empoleon, pero el oponente, el oponente está esperando, el oponente sigue poniendo sus Pokémones en la banca, sigue eligiendo, y es un enfrentamiento, Uh, Piplop contra Grookey, vamos a ponerle una energía a nuestro Pyukumoku, en el primer turno no podemos atacar, solamente podemos retirarnos, así que damos por hecho y empieza el turno del rival. El turno de Lord Shrek. Me mata mucho, me mata mucho que cuando vos arrancas el juego, podés cambiar tu avatar, pero muchos directamente no lo hacen y les queda los que tienen por defecto. A ver, puso uy, al peligroso Maraktu en su banca. Activó la carta de Super Bowl. Va a poder agarrar algunas de sus primeras cartas. Y tiene a Rila Gunja um en la mano. La evolución final del pequeño Grookie. Eso significa que tal vez tenga la, la segunda evolución en su mano. activo otra Super Bowl. Y ahí tiene a Toki. Toki. Que es justamente es la evolución de Grookie. Así que ¿puede evolucionarlo en este turno? Me parece que sí. Vamos a ver. Tu, tu, tu, tu, tu. Y cambio. Apa, lo quiere guardar en su banca para que lo bajemos Está bien, está bien, se puede decir Pero bueno, vamos a meter acá nuestro Primplop Nuestro Primplop Vamos a darle otra energía a Pyokumoku y activamos a Cynthia y recién recordamos que tenemos a... ¡Ah! Lo teníamos ahí, a la evolución en la mano. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué? ¿No? Bueno, metemos a Psylocke. ¿Lo hicimos para que el duelo se haga más difícil o porque estamos condenados? Pero bueno, bueno, vamos a activar el efecto llamar a la familia. Vamos a meter en el campo a Kyogre. Y... Uy, tenemos un solo Kyogre acá, qué onda. Eso significa que el siguiente Kyogre está entre las cartas de premio. Así que vamos a meter a otro Pyukumoku en el campo. Siguiente turno, sí o sí, tenemos que atacar con Pyukumoku. Pero podríamos haber, podríamos haber evolucionado ya a nuestro Empoleon. ¿Qué hicimos? el oponente activa a Pokechiko la historia de chico es un poco triste pero está bastante bien para tener a Snorlax en la mano ahora lo juega en la banca y... veamos qué va a hacer va a alimentar a su Toki o va no, no los alimenta no alimenta a ninguno de los dos primero vamos a evolucionar a Golduck por un lado Después vamos a poner otra energía a Pikumuku Y después Vamos a activar a Vito y Leti para cambiar Nuestra mano con de todo Vamos a poder sacar 5 cartas Y no salió El que estábamos buscando ¿Por qué le hicimos tan complicada? Vamos a activar su puño puño Y metemos piedra Porque si vos le ganas en piedra, papel o tijeras Haces el doble de daño Va, pones 60 más de daño en realidad, no es que haces el doble de daño. Y tenemos un Kyogre en la mano, el que nos faltaba. En este vasito solamente tenemos dos Kyogre. Ahí lo tenemos a Kyogre, que está buenísimo. Está bastante copado, su efecto holográfico. Y el oponente por un lado puso Snorlax que tiene 150 puntos de vida. Bastante resistente. Y por otro ya evolucionó a Rilaboom. ¿Qué hacemos en esta situación? Primero antes que nada, en mmm, esta situación lo que hacemos es meter a Kyogre, agarramos otra carta justamente así, activamos comunicación Pokémon, vamos a sacarnos de la mano a Aipon, vamos a buscar al fin a nuestro Empoleon. El regreso del hijo pródigo. Lo tenemos acá en López. Tenemos sobre Primplop. Ahora activamos Patinadora. Vamos a descartar. Yo con patinadora descartaría a Lilia. Sí, vamos a descartar a Lilia. Evolucionamos a otro primplop. Ahora podríamos atacar dos veces. Que es bastante bueno atacar dos veces. O. Podríamos jugar con Kyogre para cargarlo de energía. Sí, yo te diría que vamos a retirar a cada uno, metemos a Kyogre y activamos su crecida acuática. Vamos a dar a cargarse a sí mismo. Pam, pam, pam. Pero bueno, en el sentido no tenemos tantas energías, así que necesitamos ponerle más energía a Kyogre. Era el oponente. El oponente tiene que cargar de energía a Río Lagún, que es muy potente. Te puede hacer 180 de daño o 90 de daño. Y a todos los de tu banca. Le ponemos otra energía más acá de Ver Y agarramos una carta más. Y bueno, veamos. Terminamos el turno. Ya por haber puesto a Primplop y a nuestro Empolión. Podemos completar un poquito el desafío en el que tenemos que tener varios Pokémon evolucionados. 10 Pokémon evolucionados de tipo agua. Pero sí o sí tenemos que causar daño para que podamos completar el otro desafío. Ahora metemos remolino de olas. Y chao Snorlax. El tema ahora, señores, es que... Eh, hmm, el tema ahora es que... Rilabun si nos ataca con Redoble de Tambor... Al hacer el doble de daño, ya que nosotros tenemos debilidad al tipo hoja, nos baja, nos baja nuestro Kyogre, así que tiene que hacer un cambiazo, no, encima lo curó, lo curó a Snorlax, si hace un cambiazo, y le pone poción encima, si hace un cambiazo, pumba. nos perdemos a Kyogre, así que sí o sí tenemos que, y lo sigue cambiando, lo sigue cambiando de energía, no, o sea, lo sigue curando. Tengo que pensar bien qué hacer. Veamos. Tener acá de la ahí es peligroso. Hace 130 de daños. El oponente tiene 115, 150. Me resulta demasiado peligroso ahora mismo. Ah, veamos. Vamos a hacer un cambiazo. Po y Y activamos puño sorprendente. Voy a meter papel. A ver si le ganamos. A ver si no le ganamos al oponente. Hicimos 120 daños. Bien, al menos hicimos 120 daños y cuidamos a nuestro Kyogre. Siguiente turno. Vamos a ver qué sucede. Porque miren, el oponente está en esta situación en el que ya tiene a sus Pokémon As en su banca. Uy, va a cambiar la mano por completo. Puede poner otros Pokémones en la banca. Pero este es un Pokémon As, ese es un Pokémon más fuerte. Después tiene a otro Cotone y a Gruki y a Goziflor. La evolución de Goziflor está bueno porque te puede cargar de energía a tus Pokémones en la banca. La evolución de Cotone me gusta bastante porque puede cambiar el Pokémon activo del oponente a su mano. Y además hace 50 de daño con un solo ataque. ¡Ah, Dios! Sabía que iba a hacer eso. A ver, el oponente tiene 190 puntos de vida. A ver, ¿qué hago? Lo voy a atacar con Empoleon. Lo voy a atacar con Empoleon y después lo remato con Kyover. Eso es lo que debería hacer. Vamos a meter a otro Kyover. Que a mí me sirve. Vamos a ponerle energía a Empoleon Y voy a utilizar Recordar. Mm -hmm. Bloqueo burbuja o zambullida directa. Zambullida. Vamos a meterle una zambullida. Y si sí, o sí voy a necesitar más energías en la mano ahora. Ahora sí. Y acaba de evolucionar a su Toki. Y acaba de evolucionar a su Winsicott. Que es el lindo Winsicott, el Pokémon algodón. Tiene ese ataque, viaje a algodón y paso de hoja. Activa otro Poké chico para buscar un Pokémon específico en su mano. Alguno que pueda evolucionar, capaz de evolución de Gossiflor. No, otro Rillaboom para meter en el siguiente turno. Mm. Todavía estamos parejos, pero en este turno el capaz nos baje. el capaz baje al pobre en con 180 puntos de daño, así que sí, podría hacerlo. Chao, Empoleon. Te recordaremos por empoliar con de todo, pero bueno. Ahora sí, el oponente tiene 80 de daños, Necesitamos hacerle 111 de daños, Vamos a meter a nuestro Bueno de Kyogre. Metemos una energía para Kyogre. Y metemos a este Psyduck. Ahora sí, Remolino de. De olas ¿Qué va a hacer el oponente? Vamos a deshacernos de esta energía El oponente puede utilizar el efecto de Winsicott Que sí o sí tienen que tirar una moneda Pero se puede deshacer de nuestro Kyber O puede meter a Snorlax y sacrificarlo Va a sacrificar a Snorlax, como si fuese un jamón, como si fuese un simple pato en medio de una cacería. Va a sacrificar a su pobre Snorlax para alimentar a su Touki, que ahora va a evolucionar. Ahora se va a evolucionar en el segundo Rillaboom. Pero bueno, también va a robar tres cartas con Paul. Todavía estamos parejos, todavía estamos en peligro, así que no nos podemos... A ver, primero voy a activar a Tilo para sacar tres cartas. Uh -huh. Voy a meter a Kyber. El tema de Kyber es que me está consumiendo sí o sí una energía y todos los demás pokémones en la banca no están con energía, cosa que el oponente sí está haciendo. Va a empezar a alimentar a 1. y nosotros vamos a estar perdiendo energía tras energía. A ver, ¿a quién va a poner? Puede poner a Winsicott para tratar de activar su efecto o sacrificarlo mientras sigue alimentando a su relago. Justamente hizo eso. A ver, ¿qué era, ¿Qué hará? ¿Qué hará? Evoluciona a otro Winsicott. Es muy lindo Winsicott. Es muy chiquito. Me recuerda a... Me recuerda a Jaimin en cierto sentido. Solo que Jaimin es como un zorrito de tipo de tipo de hierba, mientras que este es un pequeño algodoncito después activa Super Ball para sacar otro Pokémon a su mano que es Maractus, Maractus es peligroso porque puede atacar dependiendo de... o sea, tiene un ataque que causa daño dependiendo de cuántas energías tenga encima es decir, puede hacerte de daño 60 o... ¡uy no! Activó el efecto de Winsicott y lo perdimos. Perdimos a nuestro Kyogre. Vamos a meter a. Mm. Pimplop. Goldduck. Psyduck. Otro Pyukumoku. Mm. Vamos a meter a Kyogre. Kyogre. Ahora sí. Voy a activar comunicación Pokémon. Voy a dejar a este Psyduck y voy a meter en el campo A. ¿Quién podemos activar? Puedo meter a otro Kyogre Que estaría bastante bien O a Empoleon El tema de Empoleon es que puede hacer daño si sí, voy a meter a Empoleon Porque sé que a Wund, Si lo ataco de una En el siguiente turno me contraataca Voy a tratar de atacar a sus minions A sus pequeños minions A ver... No tengo una carta para que Kyogre inter... Cambie el lugar con alguno de mis Pokémon Así que voy a activar Patinadora me deshago de esta. No me sirve en este turno, pero bueno. Voy a cargar con Kyber A ver cuántas energías tengo en el cementerio. 5 energías. Me sirve, me recontra sirve. Crecida de acuática. Vamos a cargar la energía a.. Sí. A Empolia. ¿Qué hará el oponente? ¿Cambiará el lugar con Rillaboom para tratar de rematarlo al pobre Kyogar? ¿O va a tratar de activar el efecto de Winsicut? Para que yo, directamente en el siguiente turno, tenga que poner a Empoleon. Lo ataque a Winsicut. Y me lo ataque con Rillaboom. ¡No! Va a atacar directamente. Con Kyogar. Bien pensado. Bien pensado. Pequeño cosa. Pequeño... Winsicot Bueno, veamos Voy a activar a Vito y a Leti Para cambiar mi mano Mientras tanto veo Déjame ver En el cementerio tengo un solo cambio Así que el segundo lo tengo que tener en el mazo todavía Pero, pero, pero, pero Voy a meterle hmm. Voy a meterle otra energía a Pio como ya nuestro Kyogre, nuestro Kyogre se va a ir para siempre de este duelo, ya se despide Kyogre. Pero bueno, ya el duelo ya se estaba terminando, ya vemos que este es su segundo rol la Boom, lo tiene cargado, No puede, puede contraatacar en caso de que quiera intercambiar con Wizzicott. Y en caso de que pierda a este Winsicott, también tiene a este acá. O tiene la opción ahora de, de poner a Snorlax y cargar a Snorlax por un ataque de 130 de daño, lo cual es bastante potente. Pero bueno, vamos, vamos, vamos a atacarlo al, al chiquito Winsicott con... ¡Pyukumoku! Mm, no, con Empolia. A ver, activamos a Tilo mm, Bosque verde no me serviría, le servía más al oponente Si, so, mm, sí, vamos a meter a nuestro pequeño Ambip Apon. Vamos a cargar su A nuestro Golduck Y activamos... ¿Tengo catarata para matarlo de una? si, sí, activamos catarata ahora de alguna forma, a ver, ya vamos a perder a Empolio en este turno pero en el siguiente turno lo puedo atacar con Pyukumuku lo voy a perder y en el siguiente turno tengo que rematarlo con Goltuk. y mientras él no carga ninguno de estos compañeritos Podría cargar a Winsicott Y acaba de hacer eso Winsicott con un ataque de 50 Que se me duplica a mi Golduck Me lo va a rematar Me lo va a rematar en un solo ataque Así que ya perdimos Técnicamente ya perdimos Pero a ver Yukumuku, Si sí, ya perdimos Porque solamente necesito bajarme dos Pokémon Y ya lo puedo hacer A menos A menos que utilicemos a Ambipom a ver, a ver qué hacemos, qué hacemos, vamos a meter a Ambipom por acá Ambipom puede hacer 120 de daño si mm. Sí, puede hacer 120 de daño Pero... 120 de daño en este turno no nos sirve Pero en el siguiente turno nos puede servir contra Winsicott A ver qué más hacemos, qué más hacemos mm. Bien, voy a activar a Cintia para empezar a ver si puede mejorar mi mano Podemos meter a otro Golduck por acá Bien, todo dependerá de nuestro buenazo de Pyukumuku ¿Cuánto daño puede sacar? Vamos a ver... ¡Sí! ¡Sí! Le hicimos el doble de daño Vamos, vamos a ver... Todo depende de esta jugada Ahora nos lo baja con Rillaboom. Y en el siguiente turno vemos. Ya tenemos mucha posibilidad de perder. Porque ya está, perdemos en este turno a este. Y en el siguiente turno, Winsicott o el que ponga nos puede bajar. Pero si metemos a Ambipon que pueda resistir el ataque de Winsicott, capaz ganemos. Mm, sí, porque si metemos ahora a Goldduck, ya está, ya perdimos. Vamos, vamos, vamos La ansiedad misma, este es el final señores Este es el final de este partidazo Metemos Una energía ahí Vamos a activar a Lilia Solo para distraer metemos a Lilia No, podemos meter a Sí, podemos meter a este pequeño Aipon Y en el siguiente turno tratar de No, en el siguiente turno ya no habrá Va a haber un solo turno más Señores, solamente va a haber un turno más que atacamos con Ambipon Y nos queda una sola carta al igual que el oponente A ver, a ver, a ver No, no, no, nos la rejugó Nos la rejugó ¡Oh, oh, oh! Metió a Snorlax con de todo y yo sé que en su mazo todavía tiene una carta de la enfermera Joy para curar Así que todavía Todavía, veamos En el siguiente turno nos puede hacer 80 de daño Y nosotros necesitamos 90 de daño y ya perdimos Si, sí, nos las rejugó. porque ahora si cambiamos de lugar a este Ambipon Por otro Ambipon ¿no? o Golduck, si, si lo cambiamos por uno de estos Golducks nos remata con Winsicott ah, como me la complicaste no, me la recomplicaste. pero ¿sabes qué? voy a cargar a este Ambipon voy a activar lanzamiento, chao, chao voy a quitar a estos dos de acá y te ataco con Detoro en el siguiente turno, veamos Si pone dos energías a este Snorlax No sé cómo o si activa la carta de cambio Me lo puede cambiar por otro Pokémon Y así seguir el ciclo por un turno más Pero ahora él tiene en su baraja Cinco cartas Y yo tengo 10. Pero sí o sí El que pierde el siguiente Pokémon ya pierde Vamos a ver ¿Va a poder sobrevivir? ¿Va a poder sobrevivir a este ataque? No No Y no Así que ahora sí, vamos a act activar el lanzamiento, chau chau y chau, chau chau chau, chau, Snorlax, chau y esto es victoria, victoria para el equipo del vicio, para el equipo de Terechito al vicio ganamos 10 porque pesos, me sirve, claro que sí a ver, ¿cuánto daño hicimos? Sí, completamos los 1000 puntos de daño de tipo agua y ganamos 35 Pokepesos. Subiendo, ya llegamos al nivel 3 de acá, así que no sube más Y a ver, ¿hicimos las 10 evoluciones? Pusimos las 10 evoluciones Ganamos 60 Pokepesos. Y ahora sí Ahora sí, vamos a abrir los sobres, pero antes vamos a comprar. A ver, tenemos que elegir acá. Uff, deja fuera de combate a 10, con 16 Pokémon al oponente de tipo oscuridad. Esta es difícil. O ponemos 10 Pokémon de evoluciones más en juego. Mm, veamos, veamos, veamos. ¿10 cartas de evoluciones en juego o 16 Pokémon de tipo oscuridad? No, se me hace difícil. Este, con los mazos que tenemos ahora, no podemos hacerlo. Pero, estos dos, sí, estos dos sí. A ver, vamos a poner este de 60. Y tenemos 411 puntos, 411 porque Eso significa que podemos comprar dos sobresinios más. Vamos a comprar sobres, ¿de qué colección? ¿De la última? De Astros Brillantes, Resplandor Astral, Golpe de, con la Cola de Fusión, o... Vamos a buscar Barajas no podemos porque necesitas 500 puntos Y los ¿Sabes qué? Es nuestro placer culpable Vamos a buscar dos Dos boostercitos de reinados calofriantes Ahora sí Lo confirmamos Vemos en la colección Y empezamos el unboxing de esta ocasión Vamos a ver Tenemos todos estos paquetes Acá nos queda el mensaje del último producto que conseguimos. Y arrancamos, arrancamos con. Aguarden un instante. Nos acomodamos. Arrancamos con el cobre infrecuente. Vamos a abrirlo. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Tiene 25 poke pesos Y una nueva carta que no teníamos anteriormente. Que es el. Motim, Motim ahí en modo reverse. Bastante lindo. Vamos a abrir otro. Y arrancamos con este cofre de recompensa. Tenemos 10 poképesos. Y otro shellgun que nos sirve. Necesitamos sus evolu su evolución. Necesitamos. Abrimos el siguiente. Cofre de recompensa. Y tenemos 5 Pokepesos. Y... Oh, ¡Mira cómo brilla! Y es otro motim, si queremos hacer un masito de motims. Abrimos el siguiente. Tenemos otro cofre de recompensa y lo abrimos y es... ¡Ey! Me sirve 5 Poképesos y un Gabyte. ¡Qué lindo es el Gabyte! Que evoluciona en el Garchomp, que es uno de los Pokémones elegidos por Cynthia. Abrimos otro más. ¿Qué tenemos? Tenemos... 5 Pokepesos pesos y.. Un chinchito cappuccino reverse. Bastante lindo, me sirve. Pero bueno, ya arrancamos con los sobreciños y el primero va a ser astros brillantes. ¿Cuántos astros brillantes tenemos? 2, Así que ojalá este tenga la carta ganadora. A ver, tenemos energía oscura. Cherubi, Clefairy, Carplas, Milcery, Starly, Ejecutor, Claydol, Morgrem, ¿qué más? Luxio y un clan mm, con muro engranaje. Vamos por otro. Y vemos, y vemos, y vemos y tenemos energía. Tenemos también un Shroomish, Piplop, Torti, Trapinch, un Gible. Nuevo tenemos Cuenca de Magma. Tenemos Ultra Ball. On top. Y dos cartas raras. La primera es... Un Octillery. Pero es fular. Está bastante lindo. Y tiene el poder de búsqueda de golpe fluido. Te sirve para el mazo de los golpes fluidos. Así que... Me recontra sirve. Seguido por... Un SQ, Un SQ sin la Sin la cara de hielo. Este pingüino medio raro. Medio alienígena. Seguido por... Consigue más, te dice. No tenemos más masitos de esta colección. Pero la siguiente será Cielos Evolutivos. Lo abrimos a ver si nos sale un super mega Rayquaza. Un Rayquaza Giganta Max. Y tenemos Energía de metal, de rock, de heavy metal. Dribble. Look Disc. Boba Fett. Day. No Tenemos a Nurlif. Tenemos a Suelo. Está buenísimo porque nos falta solamente la evolución tenemos a morris toda la facha tiene morris a sorbar con su habilidad de transformación fantasmal y a tropius tropius tenemos varios está bueno tropius porque es un tanque es un tanque para los tipos de hierba, abrimos otro más y nos encontramos con energía psíquica con fletching Cosiflor, Carbaña, Punkaboo, Deino, Piruar, Laffy, Green Bombi, Scrafty y Pinsir de golpe brusco con entrenador pinza como habilidad y un ataque sísmico de 110 de daño. Vamos por otro. Y acá tenemos energía de agua, tenemos a Hitmonchan, tenemos a Fivas. Tenemos a Scraggy, tenemos a Drowsy, Merrip, una energía tesoro que no la teníamos, Vigoroth, Pirobar, el bueno de Floaty, pero en reverse y... Arc... Ah, Arctobish B con 220 de... A ver, veamos. Arctobish B tiene el ataque Giga, impacto de 220 de daño, congelación ancestral que sirve contra los Pokémon GX. Me sirve para un mazo de agüita. Me recontra sirve. Pero bueno, no tenemos más de este mazo. Vamos por el siguiente. Tenemos acá de estilos de combate. A ver si nos sale más Urshifu. Y el primero que saldrá es.. Energía eléctrica. Tenemos ahí un Cacnia. Bronzor. Salandit. Gligar. Baltoy. Durant. Luxio, que está robando este Luxio de golpe fluido. Tenemos energía de golpe brusco. Tenemos a Silipede en reverse y un Voltun de tipo eléctrico con 130 daños en chispa desafiante. Vamos a abrir el siguiente. Y tenemos ahí energía de agua, seguido por un Baltoy. Silipede, nuestro Monkey Golpe Brusco, nuestro Ponyar, Lipipu. Tenemos a Nivel Ball, tenemos a Cactor, tenemos a Gurdur, tenemos otra energía, y... Un Liki de 140 de vida, me sirve, con 100 puntos de daño con arrojar. Me gustan los pokémones normales que son como tanques, los Pokémon como Snorlax, como Liki, me recontra sirven. A ver, no podemos conseguir más, así que vamos por un golpe fluido, un golpe fusión mejor dicho. Y tenemos acá el sobrecito de Mew. Ese Mew que está buenísimo para Para poder hacerte un playmat de juego. Tenemos energía psíquica. Tenemos al pequeño y perdón, Snubbull Arrocura, Gumi, Pancear, Croagun, Simisage, Walkie Tokis cruzados de golpe, Fluido, va golpe fusión, Marsh Stone, un Caterpie Reverse y la rara es un Absol vamos por nos quedan solamente estos sobrecitos tenemos el reinado escalofriante y nuestro resplandor astral que tenemos como seis sobres empecemos por el reinado tardó muy poco en cargar así que me va a parecer que van a haber muchas repetidas y arrancamos con la energía psíquica seguido por nuestro pequeño golet Diglett Scorboni, Suobet, Inkai, Ariete, Bledian, Doctora, la buena Doctora, una linda Kirlia Revers y... Un Scoliped, vamos por el siguiente. Tenemos energía de agua, tenemos a la pequeña Hatina, a Kasphorn forma nieve, Globopus, Golet Lediva, Catel, Catleia, Coraza de Galar, Peony, tenemos a Ariete pero en Reverse, aguanta Ariete, y... a Akecleon, mejor dicho, golpe fluido con... es la habilidad de cambio cromático, vamos por... a ver, vamos abrir otro, sí, otro más, claro que sí, el último, el último que tenemos de este sobre... Energía de metal, Casford, Casford, mira, lo tenemos: Día normal, Día soleado, Llamas de galar, Swirlix, SPHIL, Toki, Willy Pet, Marcial, Lizzie y. Un Swazbook no es el mejor de todos, así que nos queda la nos queda la esperanza, señores, nos queda la esperanza para que en estos sobrecitos, en estos últimos de resplandor astral salgan lo mejor de lo mejor. Vamos a ver y arrancamos con el primero, el primero de muchos. A ver, energía de fuego. Tenemos, son todas nuevas porque no abrimos nunca este sobre. Barboch Misteriabus, qué lindo que está Mister acá, acá, la tipo fantasmita. Snizzle. ¡Rals! ¡Uh! ¡Está rubio este Rals! Ataca explosión teleportadora. Cambia este Pokémon por uno de los Pokémon en banca. Me r contra sirve, me lo voy a poner en el mazo. Magnemite. Pluma Ball. Purugli. Peso Ball, Otro peso Ball. Ah, lo mejor de todo. Si está Rals significa que está. Gardevoir, claro que sí Vamos a ver si nos sale Gardevoir Y tenemos a Braviari de Hisui A ver, hecho Abrimos otro Hacemos esto de salir y abrir de nuevo Porque así se carga de nuevo el sobre Y no te sale repetida Cargando las mismas imágenes Ven, son todas nuevas Son todas nuevas Tenemos energía metal Yanda Puchiena de nieve Poniar. Hutut Bahutut Oyagur, Wishcash, Vigor de Gardenia, qué buena entrenadora que es Gardenia, Pilo Swine, el Cindacuil Rivers, me encanta Cindacuil, es de nuestros Pokémon favoritos de la segunda generación, y Overwild de Hisui, qué onda, rarísimo cómo se cargó, qué raro cómo se paró la música por un segundo, vamos a abrir otro sobre más. Hmm. Energía de puño, Sniboot, Puchena, Flameow, Basculín, Voltor de Hisui, Bisharp, Curry Picante Especiado, qué rico. Cricketun, tun tun y.. Un Regieleki. Ah, míralo, viejo Regieleki, está lindo. Con 130 puntos de vida, Pokémon básico. Y... a ver... ¡Type de Hisui ¡Está re lindo Type Este Type Plusion que lo ves, de Hisui, es re dormilón, ¡es re lindo! y ya tiene las, las flamas así como son, son como Fuego Fatu, es re psíquico, ¿no? A ver, tiene, a ver, la técnica quemadura, que directamente pasa a quemar al rival Y llama petrificante con 120 de daño elige una a ver elige una carta aleatoria de la mano de tu rival y tu rival enseña esa carta y lo pone en su baraja y lo mezcla no me gusta me gusta un montón está re bueno esto tío este tailplotion va directamente al túnel del video porque está muy es muy buena carta oh, sea, el, ¿Va directamente al mazo de Psíquicos? ¡Claro que sí! ¡Me recontra sirve! Pero bueno, todavía hay más, todavía hay más sobre... hay un par de sobres Estos son los últimos sobrellitos de esta ocasión, pero vamos a jugar más, vamos a ir más derechito al vicio ¿Y hay cartas nuevas? Tenemos casi todas, tenemos... Quillfish Mantai Giracross Eevee Eevee con una habilidad de evolución resonante. Siempre me sirve tener un Eevee para sus evoluciones. Scyther, está bueno Scyther, aunque su ataque no es tan fuerte. Tenemos a Ursaring, templo vecino. A ver, todas las energías especiales unidas a los Pokémon. Proporcionan una energía incolora y no tiene ningún otro efecto. Ah, mirá que regularizador que es esto, ¿no? Terrible tenemos un Miss Magius oh sí a ver ya agarramos un Miss Drevus y ahora tenemos su evolución en Reverse me recontra sirve con Cico Rayo, Miss Magius es buenísima aunque tiene poca vida es buenísima y otro Regelecki, mirá vos mirá vos otro regieleki y un Miss Magius ahora vamos por la siguiente todavía queda un sobre más Y arrancamos con otro RALS, otro pequeñito RALS, que bien, tenemos un Togepi por acá con habilidad Toque de Felicidad. Cuando juegas este Pokémon de tu mano a tu banca durante tu turno, puedes curar 10 puntos de daño de tu Pokémon activo. Tenemos Drifloon, tenemos A, Magneton y a Cienagabocasas. Cada vez que algún jugador ponga un Pokémon básico a su mano en su banca, pon dos contadores de daños a su Pokémon. Oh, terrible tenemos a Regidrago con tesoro del dragón de habilidad 160 de daño tremendo arriba tenemos también a Saido que nos reolvidamos <coughs> y a un Rampardos no sé si está bueno pero mira, tiene 240 de daño con 2 energías a ver qué más te pide si tu rival tiene 3 cartas o menos en su mano este ataque no hace nada ah con razón Está bueno, pero tu oponente tiene que tener sí o sí 3 cartas o más para hacer daño, si no no sirve. Está bueno, me sirve. Y por último, el último sobrecito. Yo te digo, con ese type yo ya estoy re feliz. Yo ya estoy rechocho con ese type lotion. Pero vamos a conseguir más sobres. Vamos a abrir más, vamos a jugar más. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Acá tenemos un Roblet. Un bonita con ese hermoso arte. Está re lindo. Un roflet, un Rollide de Hisui con los ojos tapaditos y mucha melena, un carrito de cambio, un golduck con ese arte que está copadísimo, el pequeño hipopotas de 100 puntos de vida y por último, la última carta de este unboxing, de esta partidaza de Pokémon es un saboreo de Hisui. No está mal y es oscuro. Es oscuro el samurái de Jesus, y miralo, composición astuta. Qué buena habilidad me sirve, te sirve para robar tres cartas a cambio de una que descartes de tu mano. Pero bueno, a ver, esto ha sido todo, estos fueron el unboxing de esta ocasión, me copa un montón. A ver los pokémones, acá aparece, mira. acá aparece delante todos los nuevos mm -hmm, del último sobre. Con el Typlosion que me encanta. Este Typlosion. Pero sabes que voy a tener como misión. Como próxima misión, sí o sí. Ahí lo tenemos a mis magios y mis destabus. Pero bueno, como, como nueva misión, voy a tratar de conseguir a Gardehuat de esta edición y otro, y otro par más. Queremos tener todo el juego completo de mis magios y de mis dragos para mejorar el mazo o oh, para hacer un nuevo mazo con Taiplosion. Pero este Taiplosion ya sí, ya hizo todo, ya hizo que este unboxing valiera la pena. Bueno, somos RSCN, esperamos que esto te haya divertido, hecho pasar el rato, hacerte olvidar que el fin de semana a veces se vuelve largo y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por escribirnos, por ser parte de este canal y por seguirnos y comentarnos, como siempre, yéndonos siempre derechito al vicio. <tose>